Que están acá acompañándonos, ustedes la van a poder ver a través de twitch.tv barra LB7 Radio Tucumán que estamos transmitiendo en vivo eh, para todos ustedes. Y allí van a poder contemplar estas bellezas, porque de verdad estamos hablando eh, de belleza, ya que estamos con Paula Lescano, ella es señora independencia del Jardín de la República. Escuchen bien eso, ¿Cómo les suena. Paula Lescano, Señora Independencia del Jardín de la República. Y también estamos con Mónica de Aragón, que no se queda atrás con su belleza. Ella es diseñadora de alta costura. Eh, el 14 de agosto va a ser en la elección nacional de la señorita Independencia de la Argentina. Así que vamos, no voy a comentarles más yo ahora, quiero que ella nos comenten acerca de, de qué se trata esto. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo estás, Mónica? Bueno, para empezar, muy buenas tardes. Sí. Eh, me siento muy contenta, primero, por estar acá. Sí. Muy agradecida con usted, Agustina. Gracias, ¿no? Un placer para nosotros que, que ustedes vengan a con visitarnos. Con también. Sí. Eh, bueno, el certamen se trata, más que nada, no es un certamen de belleza en sí. Es un certamen de cultura general, donde todas las niñas tanto sí. porque somos tres categorías eh, está la categoría adolescente adulta y señora que sería yo en este caso eh, señora desde qué edad comenzaría Mirá, porque estoy, te estoy te viendo y, y sos re joven adolescente sería de 15 a 20 sí. adulta de 20 a 30 y señora de 30 Ah, Para Y, vos. y sea... bueno, yo soy señora, tengo 30 años Pero no parece, no parece Nuestra audiencia puede verla, volvemos a repetir A través de twitch.tv barra LV7 Radio Tucumán Ahí la van a poder ver a Paula Que parece, yo le doy 25 años máximo Pero eh, bueno, comentanos, seguí por favor bueno. acerca de estas edades, ¿no? ¿Cómo, cómo es el, el, el tema el, el de la elección? ¿Hay una ganadora por cada por claro, cada rango de exactamente. edad? Exactamente, hay una ganadora, bien. por ejemplo, en adolescente, adulta y señora. Y sí. también hay misters, o sea, hay varones también. Ah, bien. Hay varones, donde uno es de acá de Tucumán. Sí. El otro, en este momento no recuerdo. Pero vendrá también, todos están estudiando, todas las niñas, sí. todas las niñas están estudiando. Acá simplemente pueden entrar chicas que cumplan ciertos requisitos. Y el único requisito más importante es que las chicas todas estén estudiando. Perfecto, no es tan solo no el, es la belleza, el es que... estereotipo de no, la belleza. No, no, no. No, no. Bien, eso, eso hay que remarcarlo. ¿Qué otros sí. requisitos, por ejemplo... Y sobre todo que conozcan un poco de su provincia, o sea, la cultura de su provincia Bien. y, si se puede, la cultura general, o sea, de nuestro país, ¿sí? Sí. O sea, se trata de eso más que nada, de conocer la cultura de nuestra provincia y del país en sí. Perfecto. En general. Además, eh, hay, eh, hay embajadoras participantes que Exacto. realizan estos trabajos de, de concientización ¿no? eh, sí, en todas sí. las respectivas provincias. Donde nos ayudan a nosotras también, sí. casualmente, que estamos participando y cursando ahora. Ellas ya pasaron por ciertas etapas sí. y bueno, por eso las llamaron embajadoras. Perfecto, perfecto. Y, y contanos por favor, Mónica de Aragón, ella es diseñadora de alta costura... La viste excelentemente, ella también está vestida con un, con un look, un outfit impresionante Así que, ¿cómo estás Mónica? Hola, buenas tardes, eh, Sí. muchas gracias por la invitación Sí. Me llamo Mónica de Aragón, mi marca se llama Mónica de Aragón Soy diseñadora Bien. tucumana, recibida de los 22 años eh, Actualmente, bueno, tengo 28 años, me dedico a esto prácticamente desde siempre Pero claro. después lo formalicé eh, haciendo la carrera y ahora tengo el gusto y el placer de tener mi amiga Paulita que está participando en el certamen este que le estoy, le estoy colaborando con los diseños sí Así que bueno, acompañándola en todo y brindándole mis mi diseños para, para que ella se luzca y también Son exclusivos y únicos Excelente Bueno, sí, excelente. La, la marca trata mucho en eso, ¿no? En enfocarse en la persona, en que esté cómoda, pero esté linda esté elegante y siempre se le da un, eso, un asesoramiento correcto para el cuerpo también de la, de la clienta, porque ponele ahí algunas veces que eligen ciertos modelos sí. que no te favorecen. Claro, y un asesoramiento ese... personalizado. Sí, entonces. cuando van a la tienda este, se los asesora bien y se les hace bien el trabajo. Mónica de Aragón, así Mónica te encuentran en las redes. redes sociales. y en Instagram y en Facebook, Mónica de Aragón. Perfecto. ¿Qué expectativas hay eh, en este certamen de señorita independencia? ¿Cuáles son tus expectativas con este certamen tan importante, no? Y sí, la verdad es que es un certamen muy importante. Y lo que yo deseo para esto en sí, sí. no tan solo para mí, sino también para las otras señoritas de las otras categorías. Sí. O sea, deseos... Simplemente que disfruten, que la pasen muy bien, y más ahora cuando vengan a mi querido Tucumán. Claro. Eh, en lo personal. Vienen de todas las provincias. Vienen de todas las provincias. O, o sea, su Tucumán bueno, es serio. Exactamente. Bien. Donde la final se va a realizar en la ciudad de Famayá. Ah, el bien. El 14 de agosto. Perfecto, perfecto. O sea, ya no falta nada. ¿Cómo es el tema de la entrada, la gente que quiera Va ir Va a ser a... gratuita, totalmente Bien. gratuita, totalmente gratuita. Hay una virtual para que se la pueda ver de todo el país, de cualquier parte del país. Perfecto. Y que es un mínimo nada más para que puedan verlo. Que ya están en las redes sociales de Señorita Independencia, sí. donde ya pueden comprar sus, sus entradas si desean, si están en otros lados y no pueden llegarse a la ciudad de Panamá. Muy bien, entonces las redes sociales para, para que la gente sepa, es, es lo pueden encontrar en Instagram, Instagram, Instagram en sí. Señorita Independencias. Y en Facebook también. Exactamente, Señorita bien. Independencia. Muy bien, bueno chicos. Tucumán o Argentina. Muy bien, claro. Bueno, entonces muchísima suerte para este certamen. Seguramente vas a salir ganadora porque además no tan solo estamos hablando de belleza, sino también de conocimientos, ¿no? De preparación. De mucho conocimiento. Hay hay muchas eh, también este cuestiones, ¿no? En cuanto a esto, porque, por supuesto, uno dice, señorita Independencia automáticamente piensa en belleza. No, pero No, hay en este también... caso no es eso. Claro. Acá se evalúan otras cosas. Acá Bien. no es el 90-60-90 ni una cara bonita ni nada por el estilo. El bueno. valor más importante, el conocimiento. El conocimiento, el conocimiento. Como te dije, acá todas las chicas están estudiando, todas las chicas están cursando algo, y sí. algunas, como yo en este caso, somos empresarias, estamos haciendo cosas constantemente. Eh, o sea, todo tienen... Claro, todo su, tienen su sus estudio. tareas, sus responsabilidades. Eso es el único requisito, que estén estudiando las chicas y que bueno, bueno, entonces invitamos a toda la gente para que el 14 de agosto eh, Repetimos la dirección, el horario, por favor El 14 de agosto sí. vamos a estar en la ciudad de Fama ya sí. Y el horario va a ser a partir de las 16, si no me equivoco A partir de las 16 16 horas eh, ¿En qué lugar se sabe? En Exacto. el Cabildo En, en el, el Cabildo. Cabildo Muy bien Es un museo a cielo abierto Donde podrán disfrutar también de la ciudad de Famayá porque es hermosa Es divina Es divina Sí Donde, bueno eh, Gracias a Dios Y a José Orellana Intendente de ahí Nos ofreció ese lugar Así que, bueno Muy agradecida con ellos también Con ustedes Con los medios Que siempre están ahí conmigo Apoyándome en todo Así Muy que bien muy contenta por todo y sí, se van a di divertir muchísimo en la ciudad de Famellá, seguramente. Encima ese día, domingo, hay ferias, o sea, de emprendedores donde van a encontrar muchísimas, pero muchísimas cosas, tanto artesanal, ah, para poder aprovechar todo, y comprar todo, y para chusmear, comprar, qué lindo. O sea, gastronomía en general. O sea, realmente la van a pasar muy bien. Bueno, nosotros le agradecemos a Felipe Maidana, que fue el impulsor de traerlas a las chicas para acá. Así que, este, bueno, siempre él en contacto y siendo tan solidario con todos los compañeros para que podamos Así disfrutar es. también de la cultura, todos los medios de comunicación por igual y podamos difundir estos eventos tan, tan lindos, tan bonitos. Y tan ¿no? importantes. Sí, exactamente. Importante. Bueno, estuvimos con Paula Lescano, señorita, señora Independencia del Jardín de la República. Eh, para mí, señorita, porque la cara eh, es una cara de niña, una cara de joven, eh, inspira juventud, alegría, frescura y eh, de las dos. Así que muchísimas gracias, gracias no, chicas. Y también gracias. estuvo Mónica de Aragón, diseñadora de alta costura. Gracias. Gracias. En el aire de LB 7 se siente.